Vamos a, a platicar un poquito sobre qué es estándar de oro. En realidad, no podemos negar de que hay grandes avances que, que han habido en la oncología, sobre todo en los últimos 20, 30 años, eh, que incluso ya se han significado la disminución en, la, en los índices de mortalidad en muchos países, pero sobre todo en los países que están en desarrollo. Y yo quisiera eh, venirles a decir sobre sobre todos estos beneficios y todas estas cosas que han eh, mejorado la calidad y el, el tratamiento oncológico y que así sea significado en mejores resultados. que es en todo eso? Y sobre todo en las terapias sistémicas que, que ahora ya podemos, como ustedes vieron con, con el doctor Antillón, eh, poder llegar hasta la célula, tener un perfil genético que nos dirige mucho mejor el tratamiento oncológico de los pacientes con mejores resultados terapias blanco, inmunoterapia, etc. Pero sin embargo, pues estos, estos eh, logros se han logrado únicamente en países eh, desarrollados. En los países en desarrollo como el nuestro, donde el 70% de los casos y el 70% de las muertes por cáncer ocurren y donde se invierte muy poco eh, comparado con lo que es, lo hacen en países de, de, desarrollados en cáncer, pues obviamente no se traducen en los mismos resultados, ¿verdad? Y yo quisiera venirles a platicar sobre los logros aquí en Guatemala y todo. Y, y, y este sí es un reclamo que me han puesto eh, después del doctor Antillón con toda la gran labor que han logrado ahí con el cáncer de niños. Ojalá si fuera para adultos, pero eh, desafortunadamente no es lo, lo cierto. Aquí en Guatemala eh, no somos la excepción. más de en, el, de en apenas 20 años vamos a duplicar tanto nuestra incidencia como nuestra mortalidad por cáncer. Así que lo que nos espera es muy duro y somos, y esta es nuestra realidad, somos un país muy pobre, somos un país con, con una población rural mucho mayor que en otros, en otros países, somos un país de, de suma pobreza, extrema pobreza, no digamos después de esta pandemia, eh, somos un país que tiene una población indígena muy significativa y todo eso eh, influye en nuestros resultados. No digamos de que no invertimos prácticamente eh, mucho en, en salud, somos de los países que menos invierte en salud, tal vez ahorita con la pandemia eso aumentó un poco, pero la realidad es que se invierte muy poco en salud y en enfermedades crónicas, pues prácticamente eh, nos tienen abandonados. Eh, como en cualquier país de escasos recursos, pues no tenemos suficiente de nada, ¿verdad? no tenemos suficientes médicos, no tenemos mucho menos subespecialistas o subsubespecialistas eh, no tenemos suficientes infraestructura, hospitales, eh, equipo para imágenes, etcétera, etcétera. Todo es una escasez y entonces eh, se traduce en que no podemos obtener los resultados que obtienen en otros países. Lo importante también es de que nosotros aquí, en países como el nuestro, pues todos, todos los servicios oncológicos se concentran principalmente en las grandes ciudades. En el caso nuestro, aquí en la ciudad de Guatemala está probablemente el 90-95% de los servicios oncológicos. Entonces, agregado a eso, los pacientes de donde sean, pueden, tienen que venir desde Petén o hasta Guatemala. Entonces, en realidad, ¿cómo definimos estándar de manejo estándar de oro? ¿Verdad? Pues, si nos vamos a Wikipedia, este es lo que van a encontrar. Especifica un tratamiento apropiado, basado en la evidencia científica y en la colaboración entre profesionales médicos y psicológicos involucrados en el tratamiento de una condición dada. Pues veámoslos un poquito más a ver qué quiere decir ese tratamiento apropiado a una, a una condición dada. Pues agarramos un ejemplo, la condición cáncer de mama. Todos sabemos que el cáncer son células anormales que, que crecen eh, descontroladamente y se diseminan y dan metástasis. Pero ojalá así fuera para todos, ¿verdad? Agarramos una paciente de 45 años, joven, con un cáncer de mama localmente avanzado, que tal vez en un país desarrollado será alguien bastante educada, promedio de una familia relativamente pequeña, acceso eh, enorme a, a información a través de internet, etcétera, etcétera, sabe lo que es cáncer, sabe que no debe esperar, tendrá probablemente una familia comprensiva y que la apoya, mientras que en el área rural, sobre todo en nuestro país, este paciente es lo... Tiene mucho, un alto porcentaje que no va a poder ni saber, ni leer, ni leer, ni escribir. Eh, por lo general son, son familias muy grandes. Nosotros hicimos un estudio en el, en el INCAN sobre los pacientes que llegaban con cáncer de cerviz y el promedio era seis. Promedio. Era seis hijos. ¿verdad? Muchos no saben ni qué es cáncer, ni lo han oído, saben que cáncer es igual a muerte. Ya, pues obviamente ya, ya me morí, ¿para qué voy a, a hacer más? Y eh, pues... Como no les molesta nada y no quieren molestar a la familia ni nada, pues están con una bola ahí que, que lleva meses o años y no, y, y pues no, como no les duele, entonces no. La otra cosa es de que mucha gente, en, en, sobre todo en el interior, pues una vez ya tienen un tumor en un, en un área donde las hace mujeres, o sea, un tumor en el seno, un tumor en la matriz, pues ya automáticamente ya no son mujeres, ya no están completas, ya tienen daños, entonces la, la pareja la, la, los deja. Lo vemos, lo hemos visto. ¿Y qué va a hacer esa pobre señora con todos sus hijos? ¿verdad? En un país en desarrollo, pues probablemente pues, hay varios centros y subespecializados, serios, son, centros oncológicos a, a, a distancias cortas, ¿verdad? A distancias cortas, eh, la atención será bastante rápida, obviamente tendrán la tecnología eh, muy, muy avanzada, pero en nuestros países, en realidad, pues repito, tienen que venir y viajar, largas distancias para venir acá y no solo son las, las barreras para llegar a servicios oncológicos, sino a servicios de salud en general eh, en ese mismo estudio de cáncer de cervix les decía, les decía que entre todos estos pasos que ustedes pueden ver ahí de que el paciente llega primero al puesto de salud, después va al médico local después va a un centro de salud pasa por el abuelo maya o el chamán hasta que llega a un hospital que al fin le hacen una biopsia y detectan que es cáncer, son seis paradas que hicieron antes de llegar al INCAN y un transcurso de dos años. Entonces, definitivamente son barreras importantes que, tenemos, que debemos abordar y que hacen toda la diferencia para llegar a una etapa más tardía Las listas de esperas, sobre todo en, en el INCAN, obviamente con toda la burocracia que tienen que hacer para ser referidos por otro lugar, eh, no, no hay suficientes máquinas, etc., eh, todas esas cosas son muy diferentes a, lo, a los países desarrollados obviamente no digamos los ingresos que tienen, que tienen en esos países es cierto, el, el estilo de vida y, la, y el precio de la vida allá también puede ser más caro pero, pero definitivamente eh, los ingresos son mucho mayores casi todos o muchos tendrán seguro médico sobre todo en países europeos donde les cubre el Estado eh, y tendrán sus hijos en escuelas tendrán sus hijos con, con las familias aquí con nosotros ya, ya, lo, ya, lo report, ya lo describió el doctor Antillón, pues los ingresos son una fracción de esto, ¿verdad? La mayoría no tienen seguro, tendrán tal vez algunos X, ¿verdad? Y eh, pues lo que tienen que hacer muchas de estas personas es sacar a los niños de la escuela, ¿verdad? Para que ellos aporten ahora a la economía familiar. Entonces, no es solo es el impacto de la salud de la persona, del individuo, sino el entorno social que esto va desencadenando alrededor de la familia y de la comunidad. ¿Y cuál es el tratamiento apropiado, según la definición que vimos, para un cáncer de mama localmente avanzado? Pues primero empezamos con quimioterapia neoayuvante, ese es el estándar, que empecemos con quimioterapia, ya saben ustedes que hay diferentes subtipos de cáncer de mama y dependiendo de eso y dependiendo de los receptores eh, moleculares y genéticos que encontremos puede cambiar el tratamiento, pero puede ser tan... Puede ser tan bajo como como mil quetzales, solo para empezar. Y si necesita terapias blancos necesita inmunoterapia, que ya son estándares de oro eh, ahora en los procedimientos, miren hasta dónde pueden llegar esos costos. ¿verdad? Por supuesto, después del tratamiento debería de venir la, la cirugía. Muchos pacientes desafortunadamente no van a tener plata para hacerse una cirugía conservadora porque esto obligadamente requiere de radioterapia, entonces no van a tener la plata y muchas se van a someter a un tratamiento mutilante innecesario por ahorrarse eh, eh, la plata. ¿verdad? Por supuesto que después no se pueden quedar solo así, si dependiendo de, nuevamente de ese perfil pueden necesitar tratamiento adyuvante con tratamiento bloqueo hormonal, ni de aromatasa o más tratamientos con terapias blancos o inmunoterapia. Entonces, al final pueden ver ustedes, así como demostró el doctor Antillón, los, los, los, los, los costos son prohibitivos para la mayoría de nuestros pacientes, ¿verdad? Con los ingresos que ustedes vieron. Entonces, que no nos extrañe, y esto era eh, en aquel entonces, cuando yo todavía estaba en el incan, que más del 50% de las pacientes ni siquiera empezaban o no terminaban o se quedaban a la mitad de todo este tratamiento. Entonces, en realidad, estamos hablando de lo mismo. ¿Será la misma condición para todas? Es el mismo cáncer, pero obviamente no es solo la enfermedad. Como le dicen los gringos, no es solo the disease, sino es el illness. Todo el entorno alrededor de la propia enfermedad y que afecta eh, la vida familiar y, y la, sobre la comunidad. Entonces, si un, si un tratamiento no es aplicable a para más del 50% de las personas, entonces, ¿dónde está lo apropiado de eso? ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer con estas, eh, ante tantas barreras? ¿Dónde empezamos? Como les digo, yo quisiera que las cosas fueran muy parecidas a como el doctor antillón ha escrito y ha logrado, y muchas felicitaciones a, a él y a Yubi por todo lo que han logrado en, en cáncer de niños pero definitivamente no es lo mismo para adultos. Los niños, gracias a Dios, eh, han acaparado muchísima atención y reciben muchísimo dinero. No estoy diciendo que esa es la diferencia, tiene mucho que ver, pero definitivamente la voluntad y el equipo que ha formado el doctor Antillón ahí para el cáncer en niños es, es muy loable, eh, pero desafortunadamente no es lo mismo para nosotros. Pero entonces, ¿dónde empezamos nosotros? Pues primero tenemos que, como les digo, identificar y entender el problema. ¿Dónde están esas barreras? ¿Por qué se están llegando los pacientes tan tarde? Y como les digo, en lo que el paciente llegaba a, de la primera a la última a, a atención eh, o parada de, para, de salud para llegar al incan eh, se tardaban dos años y seis paradas, ¿verdad? No quiere decir que no llegaron a tiempo, dos años antes estaba muy a tiempo, pero como él decía, en el campo no hay gente que... que, que lo primero que piense sea en un diagnóstico de cáncer. ¿no? Nosotros estuvimos involucrados, les repito, tenemos más de un 50% de la población que, que es indígena, que tiene ancestra, ancestría indígena, y todavía tienen un vínculo muy grande a sus conocimientos, o a sus, a sus, a su, a sus eh, sentimientos de, hacia la cosmovisión maya, hacia la madre tierra, etcétera, etcétera desafortunadamente no lo podemos ignorar porque siempre van a acudir a eso siempre van a acudir a, tarde o temprano nosotros en este estudio que hicimos queríamos entender para los abuelos mayas que son los médicos mayas pues qué es cáncer resulta que no tienen ni siquiera palabra para cáncer no tienen palabra para cáncer fueron con casi 20 diferentes términos que se podrían identificar como tumor como masa como malignidad al final de cuentas nos dimos cuenta de que yo le podría enseñar una, un pie diabético, les podría enseñar una gangrena o les podría enseñar un, un melanoma acral de un pie y, y al final de cuentas como era algo incontrolable y que ya no lo pudieron tratar, todo era exagerabil, que esa era la palabra más común para decir esto es maligno, ya, ya no lo pude tratar yo. Pero tenemos que entender eso, sobre todo ir y llegar hacia ellos para que esa referencia sea más rápida hacia nosotros, para que esa referencia no sea tan tardía, porque en realidad ellos, nos dimos cuenta también, no reciben al principio al paciente, tampoco lo reciben, y al final va con la medicina occidental el paciente primero al puesto de salud, donde desafortunadamente no piensan en, en cáncer como primera posibilidad. Otros, otros eh, ejemplos que les puedo dar sobre, sobre eh, el estándar de oro, ¿verdad? El famoso Papá Nicolau todavía es en muchos países el estándar para hacer el tamizaje de cáncer de cervix. Pero es un mal estudio. En realidad la sensibilidad del estudio es muy mala. Funciona si se tiene un, una cobertura eh, masificada, eh, importante, pero aquí en Guatemala, según el, el Ministerio de Salud, cubre el 20, podría cubrir el 20% de la población. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Entonces, de, de, de, de todos modos, no tenemos suficientes patólogos ni citólogos en el país para tener por, todos, por todas partes del, de la, del Guatemala. Eh, cuando se vayan a hacer campañas, bueno, véngase, ahí le vamos a, dar su, le vamos a mandar su, su resultado, véngase en tantos meses a resolver. No llegan o nunca llegan los, los resultados. El, el proceso de, de, de, de, de traslado o de referencia para los pacientes que salieron positivos es muy deficiente, ¿verdad? De todos modos, no hay ni tampoco muchos colposcopios en todo el país. Y no digamos el, el estigma y los tabús el machismo relacionado con el examen ginecológico, todo eso no hace nada fácil ni nada práctico el simple papanicolau, que pudiera ser muy barato, pero no es funcional. Ya sabemos que el, el virus del papiloma humano es el, el, el que causa el, casi el 100% de los cánceres de cerviz. Ya lo podemos detectar y ya se puede hacer incluso con autotoma. Ya no neces necesariamente necesitamos un examen ginecológico en todas las pacientes para iniciar. Se pueden hacer una autotoma con un isopo y ese se va, se va, se, se puede detectar el, el, el, el virus del papiloma humano. Y si es negativo, podemos esperar cinco años. No estamos a hacerlo cada año. ¿Verdad? Entonces esto ya lo, ya lo probamos aquí, funciona, es mucho más aceptable que mandar a la, a la paciente con el ginecólogo a abrir las piernas a un extraño, ¿verdad? Entonces, definitivamente son cosas que podemos ir implementando. Es más caro que un Papa Nicolau, por supuesto, pero es mucho más sencillo, más directo. Ya estamos desarrollando la tecnología, obviamente todo esto en Estados Unidos, donde esto va a ser muy barato. Va a ser como un, un, una, una tira, así como para COVID, para el antígeno del COVID, que va a salir positivo o negativo en, en 15, 20 minutos, y primero Dios va a ser más barato, se lo van a poder llevar a la casa, entonces, ya vamos en ese camino y eso es lo que vamos a necesitar hacer acá. Tenemos más celulares que gente aquí en este país. Tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovechar esa comunicación que podemos llegar prácticamente a cualquiera en el país con mensajes, con recordatorios, con, con, con publicidad, no hemos explotado eso, esa arma, la verdad. Ahorita, lo, más, lo mejor que hacemos es durante, ahorita en octubre, que viene el, cáncer de ma, el, el mes del cáncer de mama, mucha publicidad por muchos lados, pero se orienta más aquí en la ciudad, en la, en la ciudad capital, ¿verdad? Eh, y desafortunadamente, todo es para, para lucro también, ¿verdad? Entonces, no, no está bien enfocado. De nuevo, ahorita, otro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál es el estándar de oro para...? para tamizaje en cáncer de mama, la, la mamografía, es, no es la panacea, la mamografía tampoco es muy sensible, ¿verdad? Y además no tenemos suficientes mamógrafos, mucho menos digitales en todo el país, ni radiólogos que sepan interpretar bien, bien, bien estos estudios, es caro y de verdad que si no está masificado, no, es, no, no tiene ningún impacto importante, ¿verdad? entonces, pues ¿qué nos queda?, pues enseñémosles a, a palparse, enseñémosles a tocarse. El autoexamen mamario por lo menos va a detectar, un le vamos a enseñar a, a detectar un tumor que va a llegar de uno, de dos centímetros en una etapa mucho más temprana que esperarse a que llegue a cuatro, cinco, seis centímetros. ¿verdad? Y mucha o sea con un mucho ingenio eh, sobre cómo, cómo, cómo hacerlo, ¿verdad? pueden ver ustedes estas, estas eh, estas campañas que han hecho me parecen fabulosas, ¿verdad? Eh, eso también, por supuesto, que llama la atención, queda grabado y ayuda. ¿verdad? Esto se ha probado en, en, en, todo el, en varios países eh, subdesarrollados en el mundo. Pueden ver ustedes los pacientes que no estaban bajo un screening de, auto, de autoexamen mamario. El porcentaje de pacientes que, que llegaban en etapas avanzadas, la, las líneas azules era mucho más elevado que cuando ya se implementó el, el tamizaje, con autodexamen mamario, y pues, por supuesto que no se, no, se, no se disminuye la incidencia, claro que no. Se detectan los casos, pero se detectan mucho más tempranos donde se puede ofrecer mucho mejores resultados. ¿verdad? Yo pienso que tenemos una oportunidad de oro ahorita que, que, que tenemos esta pandemia eh, a raíz del COVID, porque nos obligaron a crear una infraestructura para vacunación enorme. Y entonces ahora es de aprovechar esa estructura para vacunar a las patojas ¿verdad? para vacunar deberíamos vacunar tanto a niñas como niños pero por lo menos a las niñas ¿verdad? es algo que funciona la vacuna son dos dosis relativamente eh, barata. pues no es barata pero definitivamente eh, es, es algo que, que ese es el precio más o menos tendrían que ser 10 dólares por dosis son dos dosis ¿verdad? Eh, y si, tenemos, y si queremos ponernos la meta de vacunar todos los años a las niñas que están cumpliendo 10 años, pues más o menos tendrían que ser más o menos unas 220, 250 mil pacientes o personas, niñas, perdón. Y bueno, haciendo toda la matemática, eso es lo que tendríamos que gastar, 70 millones. desafortunadamente o sea, somos tan cortoplacistas y tenemos una visión tan corta que, que, que entend hacerle entender al Ministerio de salud o a la Comisión de Salud del Congreso, que esto van a ser resultados vistos hasta dentro de 20 años, es muy difícil. O sea, afortunadamente, si tenemos que vacunar a muchas, a muchas niñas para evitar un caso. Pero si lo hacemos, primero Dios, tal vez al final de la, del siglo pudimos controlar el cáncer de cervix, una enfermedad completamente, eh, completamente prevenible. ¿verdad? Hagamos una comparación rápida con el COVID. Vale más o menos la misma... La misma cantidad, la dosis, aquí, Uy, se me borró, sí. vale más o menos la misma cantidad, la dosis de, de, de COVID, eh, son dos, pero seguro puede ser que sean tres, o hasta que necesitemos refuerzos cada año, cada dos años, tenemos que vacunar a 10 millones de personas, hagamos de cuenta que nos donen la mitad, 10 millones y tenemos que pagar 10 millones, sí, siguen siendo 800 millones de de que sale los que vamos a tener que pagar para vacunar a, a ese 70% de la población. ¿Verdad? Y como les digo, probablemente esto va a tener, vamos a necesitar seguir vacunando durante muchos años, eh, porque vamos a necesitar esa tercera dosis y esos refuerzos. Pero para mientras, en caso de HPV, vamos a seguir pagando lo que nos cuesta, cáncer de cervix, eh, más o menos 2.000 casos al año, y creo que me quedo corto con eso, pero eso es lo que nos cuesta. ¿verdad? Y esos son costos directos, como les digo, no, ahí no, no estemos contemplando los costos de, eh, eh, sociales pues, del de, de paciente, que ya no, ya no hay trabajo, que los niños se salen de, la educa de, de, de sus escuelas, ya no se educan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, la infraestructura está ahí, lo que necesitamos es voluntad y pues, que, se, pues, que se entienda pues, la necesidad de esto a la, en, las, en los niveles. Necesitamos educar más especialistas. Esto es a todo nivel. Todo lo que les estoy diciendo ya lo conocen ustedes y probablemente cada especialidad tiene las mismas dificultades. Pero oncología creo que es muy importante. no El 95% de los servicios oncológicos aquí en, son aquí en Guatemala, los oncólogos. Pero bueno, ya el INCAN ya tiene un una se tiene tres posgrados de, de, de oncología, elixia empezó el, el, el de ellos de oncología médica y gracias a dios algunos de ellos están viniendo del interior y están regresando a sus comunidades y primero y eso es definitivamente de felicitarlos así que eh, pero tenemos que entrenar a gente especializada el, el acceso al tratamiento esta es una discusión eterna aquí no vamos a terminar con toda la corrupción que todos los días oímos sobre las compañías farmacéuticas, las distribuidoras, etcétera, pero bueno, hay mecanismos que supuestamente debería de abordar el gobierno a través del mecanismo de UNOPS para conseguir vacunas, para conseguir medicamentos más baratos, eh, ya existen muy buenos genéricos que se pueden utilizar, pero bueno, eh, la corrupción está en medio de todo y desafortunadamente eso nos afecta. ¿Ah? Tenemos que aplicar protocolos de tratamiento que, que, sean, que sean adaptables y, y, y para, para nuestra realidad, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tienen, tienen dos, uno es hormonoterapia neoadyuvante cuando son receptores positivos. Si se da hormonoterapia en lugar de quimioterapia, parece ser que los resultados podrían ser muy similares en ciertos pacientes y eh, el costo es una vigésima parte, pues, ¿verdad? Con las listas de esperas que tenemos para cánceres de cerviz que necesita siempre radioterapia, pues estamos ensayando quimioterapia neoadyuvante con medicamentos baratos, tratar de reducirlo a eso y llevarlo a cirugía que es un poquito más rápido, ¿verdad? entonces y no digamos los ensayos clínicos. Nosotros en Integra Agresadores estamos eh, eh, creciendo mucho en el área de investigación de ensayos clínicos. Estos son protocolos que están ofreciendo lo mejor que existe en, en, en, en, en tratamientos oncológicos y para muchas otras especialidades también asumo. Eh, a ningún costo, de, de ninguna otra manera estos pacientes podrían recibir estos tratamientos que cada vez están siendo más efectivos. ¿Y de qué otra manera iban a recibir esto? Imposible, probablemente mucha gente solo se regresa a morir a la casa. Entonces, en realidad podemos decir que el estándar de oro aplica a todos nosotros cuando la gran mayoría de los pacientes no, no pueden recibir lo que es supuestamente estándar de oro y por todas las guías que nos tenemos que regir, obviamente no podemos, ¿verdad? es mucho más que nada más la enfermedad muchos que ni llegan. Entonces, eh, es demasiado caro, de verdad, es de mucho caro, por pues, decir que debemos nosotros tratar de desarrollar nuestros propios tratamientos, nuestros propios manejos apropiados que sean adaptados a nuestras condiciones. ¿Verdad? Los dejo con esta, con esta frase que básicamente resume lo que estamos hablando y pues estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Garzuci. la primera pregunta de parte del público es ¿cómo podríamos mejorar el conocimiento o prevención de cáncer en el interior del país? Ay, complicado, definitivamente, eh, afortunadamente ya hay eh, facultades de medicina que tienen sedes en, en, en el interior del país y pues bueno se están formando ahí los, los médicos y en los hospitales públicos de de allá, pero definitivamente yo creo que tenemos que aprovechar la tecnología para eh, divulgar, así como estamos haciendo con este congreso, congresos oncológicos internos donde puedan conectarse muchos médicos en el interior, médicos generales sobre todo, verdad, que puedan por lo menos identificar los, los, los conceptos básicos de cáncer y cómo es que pueden hacer por lo menos la referencia más rápido para acá, no las vamos a enseñar a operar eh, obviamente eh, cáncer en, en, allá o podríamos llegar a hacer jornadas, es otra, otra idea, pero definitivamente es una labor muy, muy grande que, que de, de, de informar a los, a los colegas en el interior que tenemos que hacer. Ok, y la última pregunta es, ¿cómo ha afectado el COVID la atención al paciente oncológico? Asumo que es para todas las especialidades, pero obviamente mucha gente dejó de hacerse sus… Sus mamografías, dejó de hacerse sus, sus papá dejó de hacerse sus colonoscopías, dejó, para eso estamos hablando para detección temprana, entonces estamos asumiendo que el impacto lo vamos a ver en los siguientes 3, 4 años, donde van a llegar pacientes o el porcentaje de pacientes que va a llegar en etapas avanzadas va a ser mayor. Muchos pacientes no, no, no tuvieron sus seguimientos eh, a partir de las pandemias, entonces probablemente las recurrencias también van a, ser, van a ser elevadas y no digamos los pacientes que desafortunadamente incluso tuvieron que interrumpir sus tratamientos o dejarlos eh, incompletos, todo eso se traduce en, en, mayor, en, en casos más avanzados, mayores recurrencias, así que lo que nos espera no solo son más casos, sino más casos avanzados, desafortunadamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias doctor. a la facultad de nuevo, gracias.